Bueno, aquí estamos con la licenciada Miriam. Ay, qué manitos frías. Vamos a jugar a la manito, ¿te acordás? ¿Jugabas a esto? Sí, claro eh, que sí, que una que mano lindo. arriba de la otra, que claro, lindo, claro, que que lindo, claro lindo. como no de Bueno, hoy vamos a hablar de esa experiencia tan maravillosa que hemos tenido todas las personas que hemos llegado a tu vida, a buscarla, por supuesto, y que tiene esa imagen tan linda que te gusta tanto, que es el arco iris, los colores y que dice lo que pase por mí. Que lo que pase por mí se transforme. Es una aguja sí. por la que entra un hilo gris y sale todo coloreado. Un hilo abierto en varios colores y dice la frase que lo que pase por mí te transforme tipo como el gusano que sale hecho una mariposa. Acá lo vamos a poner en el grupo, pero además te lo voy a mostrar ahora porque lo, lo tengo, por supuesto. Lo tiene Susi, Susana Rullero de, de Neuquén. De todas maneras, qué es tan importante saber que la transformación no es un cambio. Transformarse es morirse y nacer de nuevo ese color, ese gris que entra por esa agujita no vuelve a salir, gris sale en colores eso es transformación ¡ah! ya está gracias mi amor divino bueno, ahí está la diferencia porque muchas veces decimos y pedimos quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar y en realidad no se trata de cambiar nada se trata de transformar cuando nosotros empezamos a, sobre todo los que hacemos el curso de milagros que decimos el día 21 con mucho énfasis y muchas ganas estoy decidida a ver, pero por supuesto estoy decidida a ver con los ojos del Espíritu Santo, de lo que creas, de, de mi yo superior, de un maestro, lo que yo no puedo ver, lo que tengo en la nuca. Entonces, eh, yo recordaba que allá en el año 98... Mi maestra puso el curso de milagros, me dijo, enseña esto hasta que te mueras, por suerte que le hice caso, porque podría no, porque mi, mi, este, mi Uy, tema no fue la otras. no fue la obediencia mucho en este camino. Pero este, eso estuvo bien porque estaba totalmente down, ¿no? Estaba bien para abajo y entonces me dijo, me dio como un sentido, enseña esto hasta que te mueras. y este le hice caso y una de las cosas que me preocupaba, pero muy me preocupaba, porque en ese momento había dejado el Uruguay de un, con una empresa muy, muy fuerte y había venido para acá y después no quedé en la, en, en la filial Buenos Aires. Me preocupaba mucho el tema laboral, qué iba a hacer con 46 años, allá en, en los 46 años estaba preocupada con el tema laboral porque ya me notaba grande y había hecho todo ese movimiento de venirme para acá y de haber dejado el trabajo y después no estar trabajando creo que ese fue uno de los motivos de la depresión que tenía que tomaba un antidepresivo a la mañana y una pastilla para dormir a la noche bueno, con ese estado de situación me diste una afirmación que por supuesto en ese momento no entendí pero que hoy la tengo recontra clara vos me pusiste Jesús es mi jubilación y me dijiste, no la hagas 200 como todos, hacelas 800 y yo hice 800 veces y no tengo eso a mí. pero prolijamente, yo escribí en el año 98, que no tenía ni idea qué quería decir Jesús porque era totalmente atea contaba con una fotocopia, que Jesús era mi jubilación y hoy que me encuentro haciendo la escuela de psicoterapeutas 20 años eh, pasando el curso de milagros eh, para poderlo aprender mm. eh, transmitiendo estas ideas eh, sentadita acá con el honor de estar al lado tuyo entiendo que Jesús es mi jubilación y esto no lo recordabas no, no, no, no, no lo no. recordabas bueno, era mi tema de preocupación en aquellos momentos de qué iba a vivir cuando tuviera chiquicientos mil años por supuesto, esto ya hablando de transformación lo que yo soy hoy pero ni miras de lo que yo podía imaginarme desde la mente de Miriam a los 46 años o sea, no, no hubiera podido este diseño yo lograrlo de que Jesús verdaderamente fuera mi jubilación así que todas aquellas personas que están queriendo eh, descubrir su don, su propósito eh, entregarlo y dejar que verdaderamente en las épocas que vienen después, casi a los 70 años dejar que él sea la jubilación más allá de que hacer los trámites, jubilate, yo también estoy jubilada trabajar, ganar dinero y todo pero los caminos que se abren para la transformación interior si uno verdaderamente no se pone en el medio son fabulosos Sí, en realidad este, es detallar la frase que contiene la idea, mucho más globalizada, que es, no entiendo al mundo, por eso tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. Entonces, le entrego y sé tú quién dirige, es a diario. Lo único que hice en ese momento fue proyectarte en base a lo que te preocupaba en ese momento, claro. vos, vos estabas preocupada por la jubilación, y yo sí. no te dije, sé de, decirle a, a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios, al Buda, a quien... Le tenga fe Tomá, te lo entrego, sé tú quien quién dirija eh, Vos hablabas de jubilación Que él te pague la jubilación Entonces, esto, ahora que lo hiciste extensivo No es más que esa lección 200, ah, 240, 22, 22, es? 242 242 242 eh, Este día se lo dedico a Dios Es el regalo que le hago No entiendo al mundo, por lo tanto Tratar de dirigir mi vida por mi cuenta Es, es una lindo. locura pero hay alguien que sí sabe lo que más me conviene, y él está contento de que yo le dé el volante, porque él tiene los mapas, conoce el camino, eh, además tiene ya en la cabeza el GPS, y además tiene el, el nuevo, el satelital, que sabe que hay un accidente a 10 kilómetros, sabe todo, ya se es para allá cuando vos, digamos, Claro, ahí. tal cual. Pero fue pues, como no llegué un... allá. ¿Cómo no fui? ¿Cómo no estaba el día que cayeron las torres gemelas? Y porque ese día no, te, no tenías que ir a trabajar a las torres gemelas. Claro, estaba leyendo una vez más, este, hace poco, o ayer o antes de ayer, que se yo, eh, circuló la frasecita de este, que la fe era creer lo incomprensible creer en lo incomprensible. o sea, No es que a mí fe no es 5 por 8,40, seguramente a las 8 y 20 me va a tocar el timbre que no, no, fe es la incertidumbre total, la menor idea de nada, como decía recién Mira, en los 46 lo que menos pensaba yo era, yo no tenía la receta de cómo hacer esto. A los 68, terminó. esto no. No pero vos que tenías, a los 46, perdón a los 46, a los 46 y me más vos me hacías una solicitud claro, vas a hacer a los 68 claro, no te tengo la no misma idea, claro. ya estaba entonces, destruida en pero algunos. hay alguien que sí sabe lo sí, que más me conviene, sí. él sí ya sabía entonces si sí hay alguien que ya sabe, pero estamos medio en pedo claro, el ego que se cree que chapea, ¿viste? es el que se cree que es el hacedor estamos medio en pedo, hay ¿eh? que ya sabe y nosotros nos metemos en el medio y nos metemos en el medio y nos agarramos el volante estamos totalmente en pedo manejando en pedo lo corremos, lo bajamos de los pelos y manejamos nosotros, dale igual el retraso más grande y lo tengo que decir y lo asumo ha sido cuando vuelvo a tomar el volante, porque no es que he sido una persona disciplinada que dije bueno sí que tengo que hacer y lo hice o sea me caí 20 veces, me levanté y después me rendí o sea no fue que de una ya en el 96 eh, ya salió el diseño de lo que yo soy yo claro. hubo dolor en el medio, aprendí muchas cosas con dolor, con cosas no. muy dolorosas que por suerte las trascendí y que hoy puedo mirar con esa palabra maravillosa que te gusta tanto que es la perspectiva puedo ver eh, que cada cosa fue fabulosa y que fue un plan completamente, no el mío yo no lo hubiera hecho así, pero el de Dios para la salvación de todos y para todos los involucrados, perfecto. Sí, mirar con perspectiva y, y gratitud, ¿no? Este, asombro, maravillarse de. ¡Wow! Pensar que para que esto ocurriera tuvo que pasar esto, para que luego pasara esto, para que luego esto. Porque si no hubiera pasado esto, pensar que si esto no hubiera pasado, nada de esto hubiera ocurrido después. Esta Por supuesto que hubieran pasado otras cosas. Tampoco. Yo, porque recién acabo de escuchar una carcajada, se me acabó de risa diciendo: Vos ibas a venir al pie igual, linda. Igual ibas a venir al pie. Igual ibas a terminar cumpliendo en una vida, tres vidas, en cinco años, 25 años, claro. no sé. Igual ibas a terminar haciendo lo que yo. Este, sabía que tenías que hacer ¿no? pero, pero no por títere, sino porque en tu libre albedrío vos pediste Esta. la conspiración del universo todo para poder llegar a entender a saber este, voy a mandar algunas frases que recibí hoy no, lo tengo en el homólogo ¡ay, ah, mira. bueno, dale, ahora les voy a mandar algunas frases de algo que que estuvo fantástico, que creo que hoy lo mandé bueno, esto se llama entonces transformación interior lo que hemos vivido muchas personas y que seguramente vos que estás mirando ahí te sentís recontra identificada con tu transformación interior con lo que te ha pasado que sabés que aquello que te pasó después de eso vino, después vino y aquella enfermedad y aquella este, pérdida o aquella separación aquella acá lo tengo, si me permitís. sí, sí el viaje del alma es reconocer nuestras heridas, nuestras grietas, nuestras cicatrices Y si es posible, curarlas Inicialmente es reconocerlo, ¿sí? Y si es posible, curarlas El viaje del alma utiliza las inclemencias para abrirse camino Despertar de ese sueño donde nos olvidamos de lo que realmente somos nos olvidamos de nuestra esencia, de nuestra inocencia, de nuestra pureza. Es como si la vida también fuera un viaje donde alguien nos acompaña, que a veces nos derrota y nos somete a través de situaciones complicadas. Está bueno. Está muy bueno. Lo sí. voy a mandar al grupo Pepe. Estaba acordando ahora, esta semana hice una psicoterapia de, de Miriam de la niña y hice la psicoterapia de los milagros de este método se termina eh, diciéndole como vos nos mandabas con la carta del perdón honestamente todo el odio y la bronca y que salga todo lo que le querés decir a tus padres claro. vos frente a tus padres así se termina la psicoterapia de los milagros diciéndole, bueno, te odié y te, te, te hubiera matado lo, lo que te salga en ese momento ¿no? claro. eh, y después por supuesto, bueno este, con una sonrisa decir esto ha sido una decisión totalmente equivocada y simplemente estaba diciendo todo esto pero los honro, los honro porque son exactamente lo que yo pedí para venir y ahí viene el entendimiento, ¿no? que ya estamos pasando muchas personas, por suerte, gracias a Dios de que fueron los mejores padres que tuvimos para poder estar sentaditos hoy acá o haciendo lo que estamos haciendo hoy No hubiera habido otra posibilidad de, de, de que yo fuera como soy si no hubiera vivido lo de mis padres y todo lo que se desarrolla alrededor mío ha sido por ese guión que yo le di a mis padres antes de venir y que como decíamos el otro día, vine a vivir tres, cuatro, cinco ilusiones. Que las puedo vivir todas y la de los padres es una que me ayudaron perfectamente para vivir esa ilusión de separación y de ir por mi cuenta y de todo lo demás. Eh, esto de honrar a los padres después que termina la psicoterapia es como... Este, esta visión que decía ahí de las almas porque ahí en ese momento vos te pones detrás de tus padres nosotros vivimos casi toda una vida y fíjate si vos no lo estás haciendo enfrentada a tus padres con el dedo acusador porque mi mamá mi papá mi mamá mi papá yo pasé muchísimos años de mi vida con el dedo acusando y haciéndoles a ellos responsables de todas las cosas que me pasaban qué querés con los papás que tuve qué querés mi mamá qué quería mi mamá mi papá y si te está pasando eso probá de hacer algo para sacar todo el dolor porque la niña lo vivió con dolor o el niño hacer las cartas del perdón hacer lo que te venga para que puedas hacer verdaderamente con la recapitulación también hacer de sacar ese dolor para después ubicarte donde te tenés que ubicar, que es eso que leía Silvia ahí, que es en, el, en la parte de atrás de, de, la, de la cadena del alma y en las órdenes del amor, nunca de frente. Esa eh, que me recuerda a eh, la vida teje tapices maravillosos, decía Antonio de Melo, solo que si no lo ves es que estás mirando al revés, estás mirando el otro lado del tapiz. El bordado que del día está ap aparentemente lleno de nudos Vos lo estás mirando y decís La vida es una mierda, no, pará, dale vuelta Entonces, tiene que haber una conciencia Estamos aquí para recordárnoslo eh, Una conciencia de que pará Te olvidaste de que todo es realmente perfecto De que todo es perfecto Lo estás viendo mal Estás llorando porque no estás entendiendo Que eso fue lo mejor que pudo haber pasado no lo estás no lo estás entendiendo, ahí aplica la fe. Tengo fe en un plan superior en que él sabrá mejor que yo. Esto no quiere decir que entonces no me baño, entonces no voy a laburar, entonces no no eh, voy a buscar pareja, entonces no no, entonces no pido aumento, entonces no no no no. En un paralelo la vida, la vida como maestra. Estamos hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con los sentimientos las emociones, que me provoca lo que sea que esté pasando. ¿Qué sabor te dejó triste? Anda de nuevo, prueba otra vez. No puede ser, no puede ser, si sí es perfecto. Porque todo lo hizo Dios. Mira qué bonito, como dice la, la, la cosa de esa gallera, ¿no? Porque todo lo ha hecho Dios. ¿Y a ti qué te gusta más? Tu pelo, qué bonito te salió. Bueno. Entonces, el colorín y la fuente y las flores y el rocío y aquel torito valiente que está viviendo el río Todo es sagrado, cielo y tierra, porque todo lo hizo Dios Entonces, si todo es sagrado, si cada circunstancia lo es Lo único que hacemos cuando estamos tristes o, o iracundos o Dependiendo de, de, de, de, del crónico de cada uno Emojado, Enojados, tristes, angustiados, este, deprimidos Bueno eh, lo único que nos pasó es que nos olvidamos de que todo es perfecto en verdad y que todo está siendo como debe ser, aun cuando uno no lo comprende no, no sabemos, vos estás puteando porque te afanaron el auto Bueno, con ese auto mañana ibas a cruzar la vía mal y te iba a pisar un tren eh, Bueno, y así la cadena, ¿no? De no saber qué te podía haber pasado Hay una serie que estamos viendo que es... Eh, touch, Touch ¿La estás con viendo? Ciudad. No, no, estaba viendo otra Pero esa me dijeron el otro día, lo pusieron en el grupo de los jueves mm. Que está buena Está buena, ¿vos la viste, Johnny? Mm -hmm. No, no, touch Bueno, bueno vamos a este, Sí, está en buena En Netflix Sí, en Netflix, sí Bueno, a fines de la década del 50 Desde que comenzó Jung con sus ideas, con los arquetipos y todo esto Se empezó a... a, a a difundir estas experiencias místicas que por supuesto en aquella época eran pocas personas estas experiencias interiores de transformación, esta conciencia que decía Silvia que estamos adquiriendo ahora y que estamos en general casi todos ya estamos haciéndonos responsables el otro día decía y lo vuelvo a repetir, el curso de milagros no es difícil, lo que es difícil es tomar Responsabilidad por todo lo que te pase, es, eso es lo que lo hace difícil al curso, mm. eh, el, el 100% de responsabilidad, porque vivimos entretenido y esto tengo que ver y esto también lo armé yo y esto, lo, y como o te cul, o te genera culpa o, o te genera bronca o, y otra vez vuelvo a hacer lo mismo. no bueno, bueno, todo eso es una gran pérdida de tiempo que cada cual a su ritmo y hay siempre posibilidades de. De hacer el bizcochuelo que esta vez te salga bien con los buenos ingredientes. Sí, señora. ¿Sí? Que los huevos no te podrían. Que los huevos no te podido Bueno, pero en realidad le llamamos así: transformación interior. Es una experiencia mística, dice el autor de la novena Revelación. Y él habla de esta nueva visión espiritual que, como te digo, empezó allá en los 50 y después fue apoyada por muchísimas cosas que, si vos te pones a pensar, en el, en el 70 salió el curso de milagros, o sea ha habido hitos en la humanidad que lo, todo Ah, ¿en ¿el 70 salió? El, el año 70, sí, sí. Eh, Helen Schuman y todo y, y nosotros lo supimos por Luis Hei que eran la, los 91 que yo tuve el mismo libro que tuviste vos yo estaba en Uruguay este, que yo subrayé Riverdine y Un curso de milagros en el 91 uh -huh. en el libro de autoliberación eh, no, se llamaba El poder está dentro de ti que fue el que más me gustó de de ella, o sea, no me gustó tanto, usted puede sanar su vida porque en aquel momento yo no tenía ningún problema. Eso fue en el 91. De sí, en el 91 yo subrayé eso, un curso de milagros y riverdin. Fueron dos cosas que hice después cuando estábamos en la casita, hicimos riverdin. ¿te mm. Bueno, hoy pasé por la puerta de la casita. Qué lindo. Sin querer, sin querer. La, la tiraron abajo. No es casual, la tiraron Se... abajo. Claro, digo, pero para tu experiencia. No, eh, nada, eso, lo ay, es. Ver, pero eso, algo. Nada, lo es. No estamos todo el día viendo qué señales nos dan las cosas. No nos interesan las señales. Sí, vos, pero eso mirá, no. aparte estaba acá. escuchando a Tina que está en Europa y me estaba nombrando porque cuando eh, eso, pero debe haber sido la época en que eh, pusimos un lugar de Silvia Freire en Ramos Mejía, me decía ella. Sí. Y me acuerdo que habían venido Beatriz Pereira con el marido, Alfredo con la guitarra, no sé quién con no sé quién, y yo estaba pasando por la Hola, puerta de la casita profesita. donde todo eso se estaba armando. ¿no? Veía una vecina enfrente de la casita, asomada a la ventana, y yo digo: pensar que esta señora, que es la señora mayor, Debe haber visto cuando salían de la casita 25 lingeras, 25 marifats disfrazados de lingeras, sí. 25 eh, payasos, 25. Bueno, todas las semanas se disfrazaban de algo los marifats, hacíamos reuniones marifats. Aunque me también los siempre pleazos. 100, 200 personas por, por reunión. Ah, no. no era no, mucha no la gente que venía. No lo culo cuando venía Claudia María Domínguez, eh, nos poníamos arriba de los árboles sí. era, se llenaba, bueno, bueno era no mucho Son agarrar los este, sí, los de arriba de los árboles salían un poco bueno, más o menos, estábamos ahí por todo ese jardín divino, todas sí. ahí amontonadas sí. bueno, eh, estábamos diciendo, esto que vos decís, de que pasabas, que estabas hablando con Tina, de Rodríguez y todo no estamos acostumbrados a vivir en esa frecuencia de las sincronicidades que este autor en la nueva visión espiritual dice que son señales que no le damos bolilla porque nosotros estamos ocupados si vas manejando en llegar a la otra cuadra, en llegar en horario donde estás en todo lo que tiene que ver con la conciencia humana entonces van pasando cosas en la vida de las personas, sincronicidades y no tenemos tiempo de, de elaborarlas Claro. ¿Sí? No sí. le dejamos a esa conciencia Pero no importa porque nos tiene una paciencia divina Y si no es por un lado por otro Igual, llega igual la, la idea Pero bueno, eh, para vos que estás ahí en tu casa Escuchando esto, fíjate a ver si podés hacer algo Para parar la voz de tu personalidad Y escuchar otras voces y ver, este, mirar Mirar, porque mirar es algo que no, una vez decían, mirar para arriba, no hay ningún deprimido que mire para arriba. ¿Y cuántas veces miramos para arriba? Sí, dicen que no se puede llorar, ¿eh? No. Si vos haces así, no podés llorar. Mirá qué lindo. El así llanto, que que llorando, el llanto se corta. Se corta. Pero no hay nada más lindo que mirar para arriba. O sea, te da una expansión, que es lo que se sí, necesita. Y si acompañás con el movimiento... ¿Sí? de sí de, es estirar, ¿no? y a inhalar y Generalmente lo hacemos por ejemplo yo en el algo. mar que lo podría hacer acá en la plaza sí. pero no, esas cosas me salen cuando la inmensidad del mar Bueno, esas son experiencias místicas ¿Te acordás cuando hicimos experiencias místicas en Gese? Una mañana que nos quedamos a esperar el amanecer en la playa ¡Ah! Que por supuesto no teníamos ni idea Silvia quería que nosotros experimentáramos lo que era una experiencia mística y estábamos, sí, un, en quién dormía, segundo. con quién, qué claro. hacía con qué y cuánto nos costaba, quién pagó la que en, en las cosas totalmente humanas en aquella época éramos muy humanos y vos nos querías elevar la conciencia te costó un poquito, pero llegamos sí y sobre todo que un segundo antes de vivir esa experiencia cualquiera sea de las que yo les, les pido que, que la vivan experimenta porque si no, no sabrás no entenderás, no podrás claro, No se puede contar. No no no, no, no, no. No, no, es intransferible, verdaderamente. No es intelectual. No, porque además, si la, si, en el momento que la vas a contar, te parece una pavada. ¿Entendés? Claro. Porque el día que yo tuve en mi mano un colibrí. ¿Qué? qué? Si sí, tuve en mi mano un colibrí. ¿Y qué? No, sí. no. Bueno, nada, ni me gasto en contártelo, porque no. No te puedo explicar qué se siente por tener una mano un colibrí. ¿Qué? Yo estuve en una. Como tipo jaula. Más o menos en las cataratas del Iguazú, que era como todo esto lleno de colibrí. Tampoco te puedo contar no, lo que claro. es. Y estuve en otro que era un maripos, mar, no sé si es mariposario que se dice, Mariposón. Pero todo lleno de mariposas, <risa> que llegaba un momento también que es como, de, como muy fuerte. Bueno, cataratas, cuando vos te paras ahí en las cataratas yo la vi por primera vez ya en el avión y ya me quedé y después cuando estás ahí al lado del agua, en la garganta del diablo, en todos esos lugares sí, como dicen eso ¿no? del de hielo eh, en el sur también. Este sí. que yo no lo vi, pero dicen que sí, que son cosas que vos decís bueno sí, pero no, no, pero bueno nada bueno está hay ahí. lugares sagrados, pero la gran cosa que dice acá el autor es buscar tu, claro. tu experiencia y tu lugar sagrado decía que un segundo antes de vivir esa experiencia de ir a la playa a ver a amanecer un segundo antes todo es una estupidez esta boluda que se le ocurre que se le antojó a Silvia Freire Exacto. que yo ahora entonces resulta yo en el que el momento palación, quería bailar o sea, claro. nada, la gente que quiere dormir sobre todo uno, lo que lo que busca es seguir durmiendo <risas> sí, Dejame bien, de se joder. bueno y después cuando te pasa ahora quiero también este, confesar que todavía no encontré cómo hacer que esa experiencia dure para siempre, ¿no? o por lo menos se perpetúe más eh, tiempo, claro, o por lo menos la conciencia del valor de la experiencia, de experimentar, y de que si le doy eh, con reverencia el tiempo, que le di el tiempo que pusiste por la rosa es lo que la convierte en diferente entonces el ceremonial aún a las puteadas con Silvia Freire de esperar a que el amanecer llegue la espera es parte del juego y eh, el secreto de conservar el valor de experimentar experimentar ¿por qué no les alcanzó? no, yo en la cocina igual te digo, era en aquel momento eh, ahora lo desarrollás eh, mucho más en persona con las terapias intensivas y con, y con cada persona que te viene a buscar como guía pero en aquel momento éramos grupos muy numerosos Sí. entonces eh, y que teníamos eran consignas y que lo teníamos que hacer y que el mismo grupo a veces te decían dejate de probar y, y hacerlo porque si no lo haces vos lo tengo que hacer yo y, y bueno maravilloso este, haber pasado eso que no fue una paquetería claro ¿no? en su momento no lo vivía claro. como una paquetería bueno todas esas experiencias que llevan a lo que les damos muchos nombres iluminación nirvana conciencia cósmica pero lo que en realidad quiere decir todo eso, dice este autor es un nivel de aceptación de que hay una nueva conciencia espiritual desde aquella época que empezó y que cada día se está expandiendo más y que gracias a Dios se está cada vez inundándonos por eh, YouTube, por la navegación y todo o sea, eh, muchos de los autores que seguimos te hablan de que el cartón, muchos, que estaban viviendo de una manera y de pronto pasó algo que empezaron a vivir de otro, de eso están hablando, no de esa experiencia de transformación interior donde a partir de ese día ves las cosas de otra manera y parecería como que todo lo que te trajo hasta ahí fue perfecto pero ya no te interesa más, seguís haciendo otras cosas. Bueno, esto es de lo que habla que es esta nueva conciencia de eh, espiritual. Eh, y habla de los hemisferios, dice que el hemisferio izquierdo no lo aceptaba todo esto, porque si vos te pones, como te decíamos recién, con todo lo. ¿Cómo? No, si ah, querés que vaya. Sí. Con, con todo lo, lo intelectual que éramos y lo que era nuestra conciencia materialista, sí. que lo sigue siendo, pero ahora está un poquito más, estamos un poquitito más místicos. Eh, sí, ahora estamos desdoblados eh, Estamos desdobladas Ella y yo No sé cuánto más Pero ella y yo Y yo, yo lo veo en mi vida Y lo veo en la vida de ella Estamos desdobladas Vamos igual a veranear Igual 15 días en agosto Igual Elegimos igual lugares donde Uy, oh, qué quilombo de gente Para qué vinimos acá Que está lleno este restaurante Igual O este, Tenemos muchas ganas De cambiar el auto Igual y tengo muchas ganas de terminar la planta alta, el techo, porque ahora pusimos en la pared de blanco, igual, igual que la señora de enfrente. Pero sabemos que ese no es el objetivo. Que podemos disfrutar del dorado, podemos disfrutar de que se usa el reptil y nos compramos, esta me la regalaron mis sobrinas, que divino porque se usa. Los pantalones, de las calzas, los estampados en reptil eh, Podemos disfrutar de la... Sí, pero ese no es el objetivo Cuando uno ya sabe que ese no es el objetivo Hay menos posibilidades de frustrarse porque algo no ocurra Porque igual no era el objetivo, ¿entendés? ¡Ay, no novio! Vamos a suponer Yo me voy a casar El que tiene que venir es el novio ese es el invitado especial ese es el que no puede faltar ponerle que si faltó por ahí a lo que te podía pasar pero estamos hablando para un casamiento que se necesita y como me, primera instancia los novios ese es el objetivo que estén los novios se necesita ok no vino la tía Catalina oh, qué lástima bueno, pero me voy a casar igual no estaba la tía Catalina no, Qué lástima amorosa la tía Catalina ¡Qué linda, tía Catalina! No es el objetivo. ¿La invitamos a la tía Catalina? ¡Sí! Que Entonces no la invitamos, si no importa. ¡No! Invitar a la tía Catalina. ¡Qué divertida, que es amorosa! Además lo pasa, lo pasa bien ella. Está bien que se entretenga buscando la ropa. La tía Catalina ahora está pensando qué ropa me pongo. Bueno, dale, invítala. No es el objetivo creo que en ese punto nos encontramos el privilegio de tener más o menos armada esa escala de valores donde uno sabe, reconoce que ese no es el objetivo el objetivo era otro el objetivo de la vida de lo que estamos haciendo acá ah, ahora bien recuerdo yo en lo personal después Miriam contará yo en lo personal, recuerdo siempre el objetivo No. no me pierdo Muchas veces olvido el objetivo y me creo que el objetivo era eh, cambiar el auto, no era el objetivo, boluda. No era el objetivo, cero margen de frustración. Ponele que sea un oh, qué lástima, no viene la tía. ¿Cuánto te puede durar? Como decía Delia, acá en este lugar, yo me hago mala sangre, pero de 3 a 3 y 5, ¿eh? de 3 a 3 y 5. Puede ser que este cuerpo mundano. Tenía muchas ganas de hacer pis Y bueno, y vamos el pis ¿Qué querés que te diga? Esa señora sabia que nos enseñó A las madres que estábamos en aquel momento Que nosotros no estamos acá para que los hijos nos quieran ¡Guau! Mm. Wow. Sí, sabes que no estamos para que los hijos nos quieran? Se lo dijo al hijo a la hija en la cara sí. la, No, la te, hija voy no, ir, claro, no la te voy hija, a tener más La hija cortó manos por, mano, por fierro La hija se enojó, una pendeja porque de de de de de y ahora no te quiero más no, vení, vení, vení mirá que yo no estoy acá para que vos me quieras ¿eh? qué fuerte ¡Buah! cero la, prostitución con los hijos cosa que las mamás suena. acuariana era la mina, sí, eso es sí. una ventaja sí. porque ser de acuario es un poquito más despegado, más despegado sí. Sí. bueno, eh... decíamos que entonces el tema del de privilegio que le dábamos en el otro paradigma de vida Que era el paradigma del pasar todo por el pensar y la intelectualidad No teníamos muchas experiencias Pero ahora el intelecto está al servicio De poder detectar estas transformaciones interiores Experiencia mística, como le quieras llamar Saber que hay algo real Mucho más que eh, esto Y como decíamos antes Yo no estoy acá por el café con leche que tomo en la mañana no, claro. y este empezar a tener esa conciencia, ¿sí? igual Nos también podemos cuidar. Eh, Mira, yo puedo extender la idea de que esta, esto no es el objetivo, ok. Y esto no, no, esto tampoco es el objetivo, y esto no, esto tampoco es. Digo, cuanto más lo extiendo, más tengo que esforzarme. En reconocer que ese tampoco es el objetivo. Mi, el, mi objetivo es transmitir a todos ustedes mis conocimientos. No, boludo, no. No no. Tenés que aprender. no, no, no, no, no. Te lo tenés que aprender. Yo no. cuántas veces me fui. A mí, una vez, cuando me dijo. Y tampoco, espérame. Mi objetivo es aprender. No sé. No sé no sé cuál es el objetivo quizá no sea el objetivo aprender quizá sea otro el objetivo y no sabemos quizá no, no es que no haya que aprender quizá es anterior al objetivo ¿se entiende? el objetivo es bañarme no el objetivo es bañarte disfrutarlo estar aseado limpio vestirte y salir ¿a dónde? a trabajar no es el objetivo el objetivo es trabajar para cobrar un sueldo para después gastar, no no, no es el objetivo el objetivo que se pierde es voy a trabajar a ese negocio porque en ese negocio se fabrica algo que hace al todo me pagan por ello, eh y puedo cambiar el auto pero el objetivo es ir a trabajar a la quinta trabajar la tierra lo que pasa es que todo después se perdió porque después de un modo gremialista si se quiere y no estoy hablando de política lo que hago es pedir eh, entrar a las ocho y media porque el horario de entrada y de salida y la, voy a marcar la tarjeta bum bum bum bum bum boom no es el objetivo No es el objetivo, el objetivo era una labor Una labor eh, de extensión Social, pero social de verdad, no estoy hablando de política ni de... No. Gobierno, estoy hablando algo de la humanidad toda Voy atrás entonces eh, Te doy la gallina Ay, yo te doy la leche ordeñada Gracias, chao entonces me levanté y ordeñé la, la, a la vaca ¿para qué? para el bien de la vaca que tenía la leche ahí adentro que si no pobrecita le dolía las tetas la, la, la, la urbe como llaman la huerza de la vaca que yo, la Me le dolía le, le saqué el dolor la ordeñé ¿qué hago con toda esta leche? y tomamos nosotros pero después ¿qué hago? Iba a venir Juanita que siempre viene y me trae la gallina me trae los huevos que puso la gallina ¿se entiende cómo es la cadena? entonces hay otro objetivo que desconocemos y que hoy se nos escapa cada vez más por eso cuando cuando yo recién escuchaba que estamos teniendo cada vez más conciencia que hay un despertar de la conciencia que la conciencia, que la conciencia y yo decía sí, pero parece que fueran parejos, ¿no? que hay como un despertar de la conciencia y hay también como que la vara eh, se, se pone se ajusta cuando va llegando parece que la vara fuera más alta no como si en realidad tampoco el objetivo fuera el despertar de la conciencia de toda la humanidad porque si fuera así despertar de la conciencia de toda la humanidad habría menos narcotráfico del que hay Menos crimen del que hay Menos hambre Menos injusticia con África Y los chicos tomando agua de un charco ¿No? Despertar de qué conciencia Si muy cerca de África hay opulencia y, y ahí están los negritos muertos de hambre ¿De qué conciencia? de, Bueno, sí, hay un montón de despertar de conciencia Y hay un montón de olvido un montón de canciones de cuna Susurrando para que te duermas Ok Entonces tampoco sabemos si el objetivo es No sé Pero como dice el Dalai Lama Y ese es mi cable a tierra La idea de que Lo que sea que te convierta en mejor persona qué es mejor persona? Y que yo pueda decirle a mí ¿Todo bien Miri? ¿estás algo? Y la verdad es que me está faltando, te tendría que tener un plato colorado porque siempre que voy a casa tenemos plato colorado, chicas, acá si yo tengo un plato colorado, a ver si se lo puedo dar por ahí ya, con eso está, está bárbara, se puso contenta bueno, y vos, y yo, y así ¿no? mejor persona esto que hacemos nosotras, ¿para qué? a mí la había el, con el... Jesús este divertido que tengo la todavía me cerró con esto de, de lo que vos estás ahora preguntando que a vos te cierra con el Dalai Lama a mí Jesús me dijo eh, que tenés que ser la presencia de Dios haciendo lo que sea barriendo la calle, wow. dando el curso eh, ayudando a una amiga, regalando algo recordar la presencia de Dios o sea, el recordar no soy no soy el ego, no soy miriam binari, no, claro. cuanto más tengamos oh, ese no soy un cuerpo, libre ese, sí. otra vez, cuando tengamos ese recordatorio presente ante todo lo que hacemos elevamos la conciencia espiritual por nosotros y por los otros porque hay una solamente ¿Cuántas veces repite el curso de milagro no soy un cuerpo, soy libre? Y ahora estamos 20 lecciones. Tiene Sí, sí 20, 20 lecciones. Me tiene recontra, recontra, pero qué verdad que no somos un cuerpo. Y no solo, que me, me, me, me... es una joda, no me tiene podrida, pero digo, te taladra, dale, ¿no sospechás? Te taladra, pero que son idiotas los que hicieron el curso de milagro. Que esa semana, ¿ves no, que esos 20 días no se les ocurrió ninguna frase? <risa> Dijo el que lo escribió. Aparte eh, te humilla, te dice, Déjame pensar. Con que la hagas una sola de estas frases, no, el repaso, ¿bien? No. no necesitas hacer el curso. No. Una sola te no. pido Una sola. Bueno, eh, cuando estabas hablando, hay una frase que no me acuerdo cómo se decía, quizás seguro te vas a acordar que decía que la felicidad es vivir sin expectativas, mm. que viene a cerrar todo mm. esto, mm. como no sabemos cuál es el objetivo claro. y sabemos que eh, lo importante es la vibra en el transcurso de lo que estamos haciendo, claro. de cualquier cosa que estemos haciendo para el mío de mí y para mi mejor versión, es como vibro. Entonces, claro. fíjate cómo vibras seguí haciendo lo que tenga que hacer y esta que viene ahora que que es elevada y empezar a escuchar, para bajar la radio AM de tu, de tu mente y empezar a escuchar y a mirar y a mirar para arriba y a ver qué te dicen las sincronicidades oración, meditación, deporte, danza, yoga, lo que te guste porque hoy esto es lo que dice el autor, la conciencia elevada esa sensación de levedad de que a veces no somos un cuerpo porque cuando estamos meditando muchas veces nos vamos del cuerpo y no sentimos el cuerpo. Claro. Y eso no nos pasaba hace 50, 40, 50 años. O sea, esto es lo que cada vez estamos teniendo más conciencia todos. Sí, no había comunicación, no había cómo contarle al otro cómo no. hacerlo hoy te, hoy te pones es una audio más y, secreto, y te dices, tomas esotérico, claro. sí, también si vas a decir que me salí del cuerpo. No, yo no, me acuerdo cuando también. empezamos los Cassette Estela Maris, que tenía uno que decía experiencia fuera del cuerpo vos decías, ojo, no, todo, no es para todo el mundo no, ¿te acordás? Claro, no, claro. como diciendo no, y porque, vos no escuches, vos escuchas. por eso Bourdieu usaba palabras que no, la gente no podía reconocer para relacionarlo con cosas que quizá eh, lo invitaban a malinterpretar o utilizarlo para el comercio porque muchas veces sí, cuando tenemos una, una situación de que parece que somos el highlight Highlander Highlander, Highlander este, eh, si pensás para hacerlo económico sonaste porque ese sería el, el tema de los dones y de los propósitos que todo lo demás viene por añadidura no sí. pensés en, en esto 5x840, como muchas de nosotros hicimos al principio entonces hago esto y entonces voy acá y entonces pongo esto así que paremos paremos de eso si eh, conscientes de todo el día del homólogo vibracional ¿Dónde estamos?